Hola, muy buenas tardes. Esto es José Furia para ustedes. Disfrútenlo en el día de la música. Allá vamos. para no dejar caer El espacio necesario Para sacudirnos de una buena vez Un Suena ese disco que buscamos Hace tiempo para escucharlo Cuando no ves hey. A veces yo no sé No supe no sabía Cómo tocarte Y no sé Estoy de ti en la esquina de mi cama recordándome ah, ah, ah, A veces yo, no, no sé lo no supe, no sabía cómo tocarte Y luce soy de mi apoyada En la esquina de mi cama recordándome Seguimos en el día de la música. La siguiente canción se llama Señales para ustedes, babies. Podría marcharme, pero yo me quedo comentando con facilidad, tranquilidad, tranquilidad Volvemos a subir y vuelves a empezar Whoa. no recordarás detalles ni la calidad formal de mis expresiones. a pesar que no entendemos y que no ha pasado nada, no quisiera escapar de aquí. Ver tu sonrisa, nos quedamos sentados, nada más que escuchar la música. Si no me escuchas Y entonces dice que no tengo nada que contar Ni hablar eh, eh, eh. Y yo intento mantener tus armonías Que tus contratiempos se disparan y son tan violentos ¡Ja! No es casualidad que nos estemos viendo Estamos presos bajo el brillo de la noche sed. Estamos cerca de llegar a este segundo tiempo Y es verdad ¡Hey! Antes de ver tu sonrisa Nos quedamos sentados Nada más Muchas gracias.